Si les gustó este video dale like y suscríbete al canal para ver más videos sí. Y de pasar a saludar a los streamers que ven mis videos en vivo. Me honra mucho que los vean. Gracias guapos. Un saludo al chat. Todos en el chat esquivan poggers. Cuídense mucho. Soy Misa. Nos vemos. Bye.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 una pasado